Yo soy un reflejo de Dios. Yo soy un reflejo de Dios. Dios en mí se manifiesta en luz para todas las personas que llegan a mi vida. En mi caminar por la vida, yo me extiendo a los demás en amor, paz, gozo y abundancia. La abundancia que yo demuestro en todas las áreas de mi vida es un reflejo de Dios en mí. Mi generosidad aumenta mi abundancia. Ser generoso es así, aquí y ahora, porque el universo es abundante y la riqueza de Dios le pertenece a todos por igual. Por tanto, todos mis hermanos son igualmente ricos. Yo renuncio aquí y ahora a todo pensamiento de limitación y escasez para mí y mis hermanos, reconociendo que la abundancia de nuestro Padre es infinita y no tiene límites, y que se nos ha dado todo en el momento de nuestra creación. Ahora, yo abro mi corazón para dar y recibir la abundancia del Universo.